Hola, bienvenidos a mi canal y os traigo estos fantasmas Bien, como hemos empleado en otro tutorial Voy a utilizar estos eh, dedos de, de guante, de goma Primero ponemos a fundir la parafina Parafina de 56, aquí tenéis los dedos cortados Aquí está el guante Pues bien, hemos cortado todo los, los hemos utilizado en otro tutorial Y aquí volvemos a A utilizarlos O sea que nos valdrán para muchas ocasiones Lo primero que vamos a hacer Es eh, Ponerles la mecha con este aparatito Que tengo aquí O con La aguja Bien Me va a ser mucho más fácil Con la aguja El eh, El otro la otra herramienta os la he traído, es nueva para mí, la he comprado hace poquito y quería mostrarosla así, con la aguja. Es muy fácil. Dejamos bastante mecha para poder sumergirlo. Así más o menos. Ahora cortamos por la base. Y lo ponemos ya en un soporte. En este caso voy a utilizar un, un molde. Voy a ponerle plastina. Bueno, se lo dejo en el fondo. Pero no creo que vaya a perder nada de cera. Este, este guante. ¿eh? Este dedo de guante. Sujetamos en una esquinita. Con una pinza. Una pinza es la que tengáis para poder sujetar. Esto yo es como lo estoy haciendo. Pero podéis tener otros, otras formas de sujetar. Así, lo dejamos a de un lado Ahora el, el siguiente dedo Bien, enhebramos la aguja Pasamos por el otro Dedo Bueno, esto es, ya no es con la aguja Es con la partita para que veáis cómo funciona Dejamos un poquito de mecha Cortamos en la base La mecha, sujetamos Con una pinza a ver, más o menos así. Y ya tenemos listos nuestros dedos para echarle la cera. Bien, veis que la cera aún no está fundida de todo, pero nos va a valer ya para, para echarla. Vamos a, a empezar con este. Vamos a tener que quitar la pizza, que es bastante grande. A ver. Sí voy a intentar que la mecha no se me cuele para abajo echamos hasta arriba cera y listo ahora le volvemos a poner la pinza ahí y sujetamos la mecha para que no se nos vaya para abajo con un pincho Pinchito metálico, o, o lo que tengáis Así más o menos, que, que no toque la pared Que esté eh, hacia el centro le dejamos a un lado, enfriar Y ahora el otro dedo Primero le pongo la, la, el pincho, por si acaso se me escapa la, la mecha Y una vez puesto pues si sí, ya le vamos a echar la cera ya veis que aún queda parafina sin sin fundir echamos así más o menos A ver, ahí y así nos llegaría de cera eh bien una vez fríos podéis rellenarlos si queréis eh si os ha hecho un agujero en el centro a la vela pues podéis rellenarlos a, a mí no me... No he tenido ese problema, no voy a tener ese problema Ya lo sé, porque es muy... Temperatura muy baja Ahora he puesto parafina Ma, eh, De velas talladas recordar velas talladas A fundir Que es con lo que le vamos a hacer el baño A estas dos velitas Para hacer los fantasmas Ahí quitamos uno Ya veis que para desmoldar, muy fácilmente no hizo falta echarle aceite ni nada Y así, sale muy bien Y aquí tenemos el segundo Retiramos los moldes Y vamos a esperar a, vamos a, esperar a que se funda la cera Pero antes voy a rellenar este bote que es profundo con agua para después hacer inmersión en cera caliente y en agua Es un recipiente cualquiera que puedes tener en casa Bien, crayola, vamos a partirla Partimos más o menos a la mitad Y la, la echamos en la parafina para velas talladas Recordar, no vale otra ahora que ya se ha integrado la el colorante en la parafina ya veis cómo han quedado estos, estos deditos con forma un poco rara por eso escogí estos dedos en vez de escoger otro molde porque ya tienen forma ya van a tener forma y nos va a ser mucho más fácil trabajar con ellos pues ya veis esto es lo que vamos a hacer ahora bañarlos en cera y en agua y así varias veces. Mira cómo va engordando. Es eh, diferencia ya entre uno y otro. Y, y hacemos lo mismo con el otro dedo. Bañamos varias veces en cera y en agua. Así, cera y agua. Una y otra vez. Eh. Hasta tener el grosor que queramos. Voy a acelerarnos un poco el proceso. Que bueno, lleva, lleva su rato, eh, le está sumergiendo los, los fantasmitas. Pero, pero bueno, eh, merece la pena, ¿eh? Ya les va engordando. Pues así, sumergiendo un ratito, nada más, eh, Hasta que consiga el grosor que, que queremos. Ya veis cómo ha engordado. De ellos echamos más parafina Porque eh, ha bajado el volumen Pero bueno, vamos a trabajar igual con ellas sin terminar de fundir Porque al volumen de ellas va a hacer que suba un poquito el, el líquido Y nos va a llegar bien para, para el baño de estas De estas velitas me refiero Cortamos ahora por la parte inferior Lo que nos sobra eh, Lo que nos sobra lo volvemos a echar al... Donde tenemos la cera líquida, eh Para aprovecharla Cortamos para que se vaya a mantener De pie, ahora Así Aprovechar esta cera, eh Verterla Dentro del recipiente Siempre hay que aprovechar toda la cera Que tengamos Ahora, este exceso de mecha lo vamos a cortar Y seguimos sumergiendo un poquito para tapar el haber cortado por aquí y esas cosillas Así Ya veis la diferencia entre uno y otro Ahora pasamos con el segundo Cortamos para que se pueda mantener de pie Pero bueno, a este segundo le vamos a hacer algo diferente No lo voy a dejar tan liso como el, el anterior, eh Mirad, aplastamos simplemente por los, por los, extremos, le damos forma Con los dedos nada más, eh Una primera forma y después le daremos más forma Seguimos sumergiendo Bien, seguimos sumergiendo para que sigue engordando y se suavice donde he apretado, y ahora volvemos a darle a apretar por aquí por los extremos, Dedicar un poco para darle forma. Así más o menos eh, Parece muy bruto así de primeras Pero después con el... Ahora al, al sumergirlo va a ir suavizándose estos rasgos ¿eh? Vuelvo a acelerar aquí el proceso Ahora le cortamos el exceso Así que se nos aguante de pie Le cortamos en la parte superior también el exceso de cera Ahí, que se nos vea bien Y le damos otros baños de, de cera Para que quede bien Bien fantasmita Lo mismo con el anterior Le damos unos cuantos baños Y lo ponemos de pie Le quitamos el exceso de cera en donde está la mecha Así, más o menos Le damos otra, otro baño ya los tenemos bien los fantasmitas listos de los baños ahora vamos a ponerle las, los ojos y la boca eh esto es una lámina de eh, cera maleable que no es cera para para velas talladas no esta es maleable para poder trabajar con las manos así darle calor con las manos y darle forma hacemos dos bolitas y aplastamos contra el fantasmita. Eh, simplemente así, dos bolitas, ¿eh? Al otro voy a hacerle un poquito más exagerado los ojos. Ya veis, así simplemente. Y le cortamos el exceso de mecha. El primer fantasma, casi listo, no le falta la boca. Y ahora este, un poquito más grande, los... Las bolitas y alargadas. Como de susto. Y ahora sí, vamos a ponerle la, la boca. Y apartado un poquito las cosas para trabajar mejor. Por pues la boca lo mismo, otra bolita, la estiramos un poquito. Damos forma con las manos. Y se la ponemos. Y una vez puesta le podemos seguir dando forma. poquito de terror. Así. Nuestro fantasmita. A este le vamos a dejar la micha. Y aquí tenéis el resultado final. Muchas gracias por verme. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Darle al like si aún no lo habéis hecho. Para los algoritmos. Espero que os haya gustado este tutorial. Y chao.